Oh Navidad, esa época del año en la que la que todos estamos juntos no importa con quién sea ni lo que te regalen para esta festividad donde lo importante es la intención y el cariño y por el aprecio a mis suscripciones una feliz navidad te desea HACEMOS LO QUE QUEREMOS